He shots. He scores. scores. Ah, no. Mira, ahí, está, ahí está Ronaldinho. Ah, la de la lora. Mira, qué horror? <risa> <risa> el uno de Alemania contra un turno de Argentina. <risa> bueno, exhibición... <risa> Super Soccer. ¿Te imaginas ganar un torneo, boludo? Game Square Football. Game Football? Game Square Football. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo, ¿Cómo está? Anda, gente? En el día de la fecha vamos a jugar a Game Square Football. Soccer. Es re todo. Soccer al Super Soccer yo, yo contra Nacho o vos yo... no, yo contra Nacho Como mierda ¿no? pongo selecciono el modo... no sé... ahí está Ok Bueno, yo voy a, ser yo voy a hacer Yo a uruguay No, yo voy a hacer Japón yo No, yo voy a ser... no... ¿Por qué, qué no se hizo tan negro? Bueno... Tampoco somos hiper blancos, digamos Pero, ¿por qué están así? O sea... Me dijiste un equipo Uruguay y Argentina son re negros, ¿por qué me hicieron así? No, no tengo problema con que se nos hagan negros, pero... ¿Por qué tan? Tipo... ¿No somos africanos, boludo? Yo voy a hacer el Barcelona, ¿no? Oh, sí. Bueno, yo voy a hacer. Barcelona. Japón es una mierda, boludo. Güey, Argentina tiene todo re alto, boludo. Y Uruguay tiene todo re bajo. Venga, yo voy a hacer Argentina, algo. ¿no? Bueno, yo voy a hacer. Mira cómo me paro. Eh. Yo voy a hacer. ...Romania... ...y yo voy a salir con un 433 querés que te diga mi información? <risa> no sé, yo nunca entendí esto, boludo Rukaf, Zambarelli, Truki, Karkoskev, Kluk ¿En el medio? Un medio letal ¿Pero qué es medio... esto? ¿Automático o manual? ¿Qué es un auto, eh, boludo? Eh... <risa> pone auto, boludo Cuando no tengas la duda poné auto Automático <risa> pensé un auto, ¿no? <risa> y... Mira, esa Ramón Díaz. Tengo al Diego Oscar, Tenés al Diego. Al Diego lo vamos a poner en el 1, a ver, retalado. Tenés a Rubén. a Rubén. A Ramón. Ruggeri, tenés a Ramón. Tenés a Oscar Gatti, No, no entiendo a nada, boludo. Mandar en Time. tiempo, qué sé yo, 4. Ahí va. Kikaf. Jugamos por un uh, esto ahora, No va. se entiende nada. Mirá el del medio, boludo, ¿dónde entramos? Ah, yo soy este. Oh, ahí yeah. es. Ah, no entiendo nada ok, ok, ok. ¿Con qué la pasó? ¿La puta que te espadió? Por, Güey, la, <risa> ¿la chilena? ¿La chilena? Chilena, literalmente. Literalmente la chilena. Ah, Cosco, la concha de la nora. ¿Por qué ¿La la tú, es? eres un gilipollas. la <risa> llega, <risa> boludo. Agarra es hijo de una gran puta. ¡Ay! Agarra, agarra. ¡Gol! ¡Uy, uy el gol! uy gol oh, El peluca. Arre. Che, que malo que soy, boludo. Yo era bueno los no, de fútbol, eso juro que era bueno uh, Tengo dos Ah, uh, la concha de la luna. La pelota la tiene rápida... Uy, un bombazo ¿no? Ah, ya entendí como se jugó Chupamela Chupamela Rompele con un codazo, cortá con codo Cortá con codo Ah... Ay, lo maté, boludo No! Gol, gol ah. Ay, Ay, gorda. Ah, la concha de tu madre Ah, chupame el culo. muy <risa> ah, ¡Dios, boludo! ¿Quién ataja, man? Ronaldinho hace <risa> te <risa> Es que sí, boludo. Yo no sé <risa> nada de fútbol, Ronaldinho... Pero, pero pasala para adelante, hijo de una gran puta. ¿Con qué meto un gol? <risa> con, con un pie. <risa> ¿Con qué <risa> disparo? <risa> no, oh, no. No. ¡No! ¡No! no, dios, no. pegale! ¡Dios! ¡Hijo de mierda! ¡Ah, tengo yo la pelota! ¡Ah, me hicieron mierda! ¡Me caí, ¿Qué? hijo de puta! Dios Dios, ¡Ah, me caí! Comer Comer Come, hijo de puta! ¡No jugaste solo, boludo! Qué buena animación, ¿no? ¿Tocí, tocí. ¡Boludo, tomá! Bueno, oh. ¡Uy, Dios! ¡Uy, uh, a dónde la mandé, boludo! ¡Drawin! <risa> <risa> ¡Drawin! <David. risa> Uy dios <risa> ah. son muy malo <risa> te rías Azura Ah! Come! Boludo, qué juego de mierda Eh, la agarré con el pecho Ahí va Ronaldinho Vale ah. Yo creo que Game 4, tranquilamente podría ser un, un, un canal de gameplays retardado. De, <ríe> de juego de fútbol nada Que no era, no viste Game 4 NMG, No uh, oh. No, la tiré de mierda, ¿Dónde de tira? la tiré, boludo Qué juego de mierda, por favor Ahí va, no Ahí va una Línea La sacaron <ríe> la Línea Son todos iguales, boludo, igual <ríe> Son todos <ríe> malichos Son todos negro <ríe> No, pero... La no, música... Ah, ¡Ah! No se no tienda Empezaban a pegar, a peñar, ¿viste? Era un Mortal Kombat. Se ponía... ¡Eh! Se ¡No! ¡La el... cara es una X! ¡Uy! ¡Mira quién entró! ¡No! Su... ¡Mira re grande la tarjeta! ¡Era un cartón! ¡Era, <risa> era una cartulina! ¡Era gigante! <risa> ¡Uy! No. ¡Era una era cartulina, pegada, boludo! era pero... la cartulina de colegio? Bueno... Uy, metió... Así pero una tarjeta enorme. Ah, tomá. Ah, muchas gracias, Ronaldinho. Tomá, Ronaldinho. Boludo, pará, me causa gracia, boludo. Ah, mío. Ronaldinho. Es que sí, la dejé ahí, boludo. Ah, era el tiji, boludo. Qué lento de mierda. román. Eh, boludo, es inculiable esto. Uy, Dios. Vamos a penales. <risa> <risa> se ¡Jerio, penales! <risa> ¿Viste como que decía? ¡Llevamos penales, dale! ¡Oh, bueno, dale, tenés razón! Empatado en el penales, viste, no se puede meter un gol, boludo. No, para no. el otro lado, hijo de... ¡Te parió, si me me tira. Tira. Eh, no me pudo! ¡Eh, atajó solo! ¿Qué, boludo? ¿Cómo? Atajan todos, en este juego no se puede meter gol, boludo. Okay. O sea, el, el juego es este, ¿no? Ah, en realidad el juego es interminable. ¿Cómo hijo de puta? ah ¡Penal! ¡Aparte! <risa> <¿Se retira? risa> <risa> <risa> ¡Penacheco! ¡Termina el partido! ¡Corner! ¡Termina el partido! ¿Cómo que termina el partido? Cinco segundos. Chicos, vamos a tomar agua. Ya está. Penel... Nah. <ríe> Se, Se lo cortaba ahí, boludo. cortó el mundo. ¿Eh? Paró el mundo. Ahí está. Ahí vamos, ahí <ríe> vamos. Va muy... Ay, ¡Ay! ¡Ay, Hitler! ¡Ahí va! ¡Mirá! que ¡Mirá! ¡Mirá! Quién va atrás, boludo. ¡Mirá! Cacho Cacho Cacho boludo. ¡Mirá! ¡Mirá! Baguio bueno, yo bien. voy 4.20 <risa> manual voy a ver. ¿Manual? Cagué, sí, no, no, no, cagué fuerte mm, ¿Qué significa manual? No sé, me dio miedo ¿Qué bol? es que se lo cambió? Ah, conchurada. mira, puedo saltar, puedo saltar, mira no, ah, bueno, volando! <risa> Tenía cacho castaña volando, boludo uh, ¿Esto es manual? Esto es manual, esto es manual Ah, concha de la lora Ok, pará Que joder ¿Qué? Ronaldinho, <risa> Esto es mío, mi pelota Ay boludo oh, a Mi pelota no se la apriso a nadie Che, está picando igual el partido como... Es una mierda, Argentina contra Rumania Igual Rumania era bueno esta de problema Chuparme yo... la pija Haz mi a la pelota ¿Será un Diggs? Tengo una gana de ir a Dix Gente, tengo un hambre, no sé ni idea. Uy, uh, Diego, Ronald es un Ronaldinho, no. ¡oh, gol! Gol, ah, vamos. No Número 3, Ronaldinho. Che, <risa> ¿por qué Brasil no está acá? Puto, Ronaldinho, <risa> <risa> Era un equipo, boludo. Ronaldos. Toma... Ah, vale, conchuda. Mira, eh. ¿A quién se la pasada al 11, el Diego. Oh, no, ahí va, yeah. ahí no va, va, ahí va. Ponga huevo. Ahí va. El 4, el Diego. <risa> el 1, Ay, el Diego. Viste, le daba paja que salga la pelota. Ahí va el 5 el Diego. Ahí va el Ronaldinho. Ahí va. Bien. Dale. Ah, el 9 es increíble. Ah, ahí, va ahí va el 6. Ahí va el 6. Ahí va el 6. Ahí va el 6. Ahí va el 6, Ronaldinho. Uuh. No se le ve acá. Ay, la concha de tu madre. Oh. ¿Qué le pasó a ese, güey? Ahí va el 1. Ronaldinho. Uf. No, Ronaldo. La puta que te piru. Noo no gol. Puta, Ronaldinho. Gol <risa> de Ronaldinho. Gol de Ronaldinho. Rom 11, viste, era. <risa> era la programación del juego. <risa> Estaba desprogramado. No se podía decir el nombre y moría, güey. <risa> moría. Vamos a esperar. <risa> no, el ¡Oh! ¡No! Uh. ¡Oh, Dios! el ¡Uy! ¡Brudo, es un ¡Uy! también! Era? ¿No hay sprint? No estaba ¡Uy! ¿No hay sprint? ¿No hay forma de sprintar? No. Creo en esta época no se podía ahora. ¡Uy, Dios! No podía así rápido, viste. En el fútbol ibas re, caminabas re lento. ¡Uy, lo maté, boludo Lo mataste a Rolini. Cinco. No, ¿qué hace? No, gol de chilena. Gol, gol de, de chilena. Ronalderno. Ronalderno, arriba. Ahí va, ¿eh? Siete. El Ronaldinho. Yo creo que este gameplay va a valer la pena cada segundo. Ni. Ni. Boludo, me cago en Diego... ¿Cómo me Diego! ¿no? Boludo, que estoy tu... Yeah. Sí, man. Por <risa> razón, esta es manual, boludo. Oh. Oh. Oh, ¡Ah! ¡Súper energizado! ¡Ex! ¡Uh! luego ¡Uh! pues ¡Uh! ¡Uh! gigante, gigante, ¿Qué Ah, pensaba que era el juego de Kirby todavía, ¿viste? <risa> puto más puto. No hay gente pero en esto. Y el que era pro se habrá muerto de viejo, boludo. <risa> <risa> oh, Mirá, mi arquero es un no, estúpido, el rulo ves? verde. 5 el Diego. ¿Por qué le crees más? Petinato. <risa> Petinato ¿Viste <tose> que El sonido... ¡PETINATO! ¡Ay, boludo! ¡PETINATO! ¡Dailo número 11, PETINATO! Oh, ¡Gol! ¡Ah, PETINATO! ¡Petinato contra Ronaldinho! qué <tose> ¡PETINATO contra Ronaldinho! ¡Peto Ana, que! ¡Ah! ¡Ah! El Demente Ay. contra Carmen Barbieri. Explotó. Carmen Barbieri. Se enoja con el Demente. Boludo, una nota que se explotó o sea, Carmen Barbieri. <risa> Mira foto del Demente al lado. Uf, culpa del Demente. El Demente atacó a Carmen Barbieri. Ella le respondió y le dijo esto. Video exclusivo. Por no arde. <risa> Petinato. Petinato. <risa> oh, oh, no, boludo. <risa> Bendita TV la puta que te parió. Petinato. Petinato. Quiero buscar el sonido. Uy, se quedó re duro, Petinato, boludo. El hijo. El hijo de Petinato, boludo. Mikey Jackson. Petinato. Time Time. Para cagar, boludo. Y ganaron los romanos. Bueno, gente, fue muy gracioso. Un gameplay muy petinato. Petinato. Espera, déjenme buscar el sonido, por favor. Petinato, sonido ¿Qué es esta mierda, boludo? Por petinato mío. Pero vos sabés de qué sonido te hablo, no? Sí, sí boludo, <risa> del <risa> chabón diciéndolo ¿Cómo se llamaba el, el bueno, digo, programa de, de Petinato? Duro de domar Creo que lo ponían cuando lo presentaban a él Sí. A ver, vamos a poner... <risa> <risa> Petinato ¡Jajaja! Ay bueno gente fue muy divertido Ay.